Muy buenas noches desde Oslo. Eh, aquí, bueno, transmitiéndoles otra vez otro live en Instagram. Muchísimas gracias a las personas que se van a ir conectando de a poco. Eh, la semana pasada estuve un poco ausente. La persona que iba a estar conmigo no pudo estar. La segunda, hay una fiesta muy grande de acción de gracia en Estados Unidos. Yo no, no sabía, así que ella tampoco pudo estar. Bueno. Voy a esperar unos minutitos a que comiencen a, a avisar Instagram de que ya estoy en vivo y puedan unirse las personas. Bueno, vamos esperando. Eh, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, mi amiga invitada de hoy está en Francia. Y bueno, esperemos que se conecte. Le dije hace un momentito atrás de que yo iba a estar, parece que nos habíamos olvidado de conectarnos. <ríe> y a ver, Adriana, Adriana, Adriana. Ahí está, qué linda, linda, linda, preciosa. Gracias, gracias, gracias. Discúlpame mil por no eh, haberle confirmado porque... Hola, hola Ida, ay, desde Colombia, claro, ahora te reconozco. <ríe> Muchísimas gracias, gracias por estar ahí escuchándome. Bueno, te voy a dar la bienvenida, Adriana, para. Y un minuto precioso de tu tiempo, y ya para nosotras dos estar de aquí en, en, en Europa, tanto tú como yo estamos por acá. Eh, por fin tenemos a alguien del mismo horario. <ríe> Pasando mala noche las dos. No te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? ¿No? ¿No me escuchas? Como ya, um, ahora um, sí, ahora te escucho. Ahora escucho, ah, okay. Sí, sí, ahora sí. Está Clarita, clarita. Muy bien, hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches, mira qué rico, las dos al, al mismo horario, mal la noche. <risa> <risa> Ay, yo estoy hasta acostumbrada a esto que ya me parece natural. Ayer estuve hasta la una y cuarto de la mañana con una entrevista en un colegio en México. Eh, oh. Muchachos de 15, 16 años haciendo preguntas de los libros, de escritura y todo eso, así que... Súper emocionante, o sea, wow. Qué bonito, qué sí, bonito. Sí, viene a esos muchachos, así cuarenta y tantos niños, muy jóvenes, con su, ahí expectante y preguntando y preguntando, digo, wow, lindo, lindo, lindo, lindo. Me, me encantó, me encantó. Los que... momentos son hermosos, pero bueno, nosotros estamos, en mi caso también estoy acostumbrado un poco a trabajar con diferencia horaria, entonces, bueno, nos acostumbramos un poquito. Y sí, ese tipo gracias. de experiencia, son super enriquecedoras Sí, muy linda, muy linda Bueno, eh, para la sí, gente que, que, que la, se va a ir conectando la contigo La gente que se va a ir conectando contigo de a poquito Y que vayan ingresando Porque como ha estado un poquito de vacío todo, la, la semana pasada no pudieron estar las personas que iban a estar Sí. Y a veces la gente se desacostumbra, no ven que vienen y ya no vienen más. Pero de todas maneras, los que no me conocen de parte tuya, yo soy Ada Escalante, nacida en Ecuador, en la islas Galápagos, y vivo en Noruega hace más de 40 años, soy de madre noruega, y estoy ahora como autora y escritora y también eh, mentora de cursos de escribir tu libro. Te conocí por medio de Mujeres Dream y hemos hecho, bueno, una conexión muy linda con todas estas tremendas autoras y para mí un placer primeramente conocerte un poquito más porque a veces cuando estamos así en conferencias, en, en talleres no nos da tiempo a conocernos bien. Entonces me encantaría ah, sí. saber quién realmente eres tú, tu libro, qué haces tú realmente, porque tú no eres de Francia, eres colombiana según tu acento. Y, y quiero saber de ti, cuéntame, cuéntame, Adriana. Bueno, para, para, para ti, para todos, tus oyentes, tu público, efectivamente nací en Colombia, y luego España me adoptó porque mucho tiempo he estado fuera yo llevo 22 años fuera y llegué a españa y luego tengo dos años y medio casi tres aquí y soy curadora de arte comisaria de exposiciones de arte y llevo arte hispanoamericano pues por, por el mundo aquí en, en parís en madrid en nueva york bogotá y ese ha sido como pues nuestro como trabajo tengo una galería que se llama Arte al Paso una fundación que se llama Arte al Paso también se encarga de educar desde el semillero a los niños en el arte a los niños en las veredas de, de, de en la capital de Bogotá y en las veredas o a sea, las afueras sí, sí. trabajamos en, trabajamos con los niños qué bonito ¿eh? y sí Sí, sí, es un proyecto que, que realmente cuando se educa para el arte, se educa desde la semilla porque hay que educar al futuro comprador y al futuro artista. Uh -huh. Ese es nuestro concepto, entonces esa, esa educación tiene que empezar desde ahí. Y luego hemos llevado posiciones así por el mundo para ir eh, posicionando un poco el arte, tanto latinoamericano como español, como una tendencia, como un concepto, entonces eso es lo que hemos ido haciendo. Escribir, escrito siempre, desde muy pequeña escribo montones de cuadernos que pues, los conservo todavía, hay libretas, cuadernos, servilletas, <risa> donde, <risa> donde no pescar se la, inspiración. Sí, la inspiración, o si estoy soñando y me despierto, Así sea, en la mano me escribo para que no se me olvide lo que la idea, porque a veces digo yo, wow, oh, ¿cómo se me descubrió esta genialidad? ¿No? Y yo creo que a todos los escritores nos pasa, porque hay momentos de flechazos donde dices, pero ¿qué acabo de pensar? Tengo que escribirlo ya para que no se me olvide. Esta lunetita al lado de la cama es esencial, esencial. esencial. esencial. No se lo quita nadie. Esencial. Así es, así es. Entonces yo toda la vida... Soy una fetiche de los bolígrafos, bolígrafo, estoy tapicero igual. y de las libretitas, por Dios. O sea, pero así como enfermizo, sí, yo tengo sí. Yo estoy loca, loca por las libretas, ando todo el día, pero ¡oh, tremenda! ¿Sí? Igual, yo tengo por todos lados cuadernos, libretas, la de las notas, la de las ideas, la de los sí. proyectos, la de no sé qué. Sí. Linda, linda. Sí, eso es, eso hace parte, yo creo, de la esencia de ser escritor. Mm. A veces decimos, ¿por qué eres escritora o por qué te crees que eres escritora? No, es algo con lo que uno nace, igual que ser artista, sí. uno nace con eso. Yo pinto desde muy pequeña y no me dediqué a estudiar en Bellas Artes, porque me dediqué a estudiar Economía, Administración de Empresas, Finanzas. Igual que yo. Todo el mundo empresaria. Exactamente, todo el mundo empresaria, pero esa parte de mí, de la creatividad, de pintar, de escribir, de cantar, porque soy soprano, nunca la dejé, nunca. Qué lindo, lindo escuchar eso, porque me, me reconozco, yo también eh, trabajando de contadora muchísimos años, pero eh, pinto, me gusta cantar, no soy profesional, me gusta mucho la música, pero me gusta pintar, he pintado siempre, me gustan las artes manuales muchísimo, y qué lindo, lindo reconocer, porque es como un arte que uno tiene ahí adentro, no sabe del fondo cómo sacarlo, ¿no? Exactamente. Y, o no se lo permite el sistema sacar. Sí, sí. Lo más bonito que yo siento al haber eh, salido es el poder ser. Porque tú puedes ser lo que quieras. Mm -hmm. o sea, puedes inventarte, reinventarte, volver a inventarte. Pues, un día quieres ser pintora, pues pintas. Otro día quieres ser artista, otro día quieres ser escritora, lo haces. Porque sales de esa zona de confort, porque sales de ese esquema ¿no? Donde, donde te tienen, estudia, trabaja, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y sigue por aquí, entonces no, no, no, no. Sí, el molde ya. de todos, ¿no? Todos tienen que ser igual. Exactamente, entonces tal vez ayuda a salir de los países y ayuda a emigrar porque, eh, aunque tenemos difícil, porque tú sabes que nos toca muy duro, no importa si sea, si somos súper millonarios o súper pobres, da igual, sí. el que salga país a donde sea le toca duro muy duro el, el, el mismo el, el... hecho de cambiar de, de ambiente aunque sea el mismo idioma te vas a españa el mismo idioma pero eh, es otra manera de pensar eh, todo huele diferente la comida es diferente todo todo la, el gesto la manera como te tratan exacto todo todo imagínate exacto. si vas a un país que ni siquiera tienes el mismo idioma peor todavía eso es lo duro aquí, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas te hacen ser de una fibra diferente. Sí. Entonces, te hacen hacerte tu mundo y te hacen decir, bueno, si yo pude esto, también puedo hacer lo otro. ¿No? Sí, es, verdad. <risa> es verdad. Es verdad. Y te, no te das cuenta una cosa que cuando tú ya sales y has estado un tiempo fuera es como que ves la vida de otra manera, como que... Eh, y hablas con la gente que todavía está ahí, que nunca ha salido, y dices, Dios mío, ¿pero por qué piensas así? ¿Por qué, por qué no haces? Amplía un poco el horizonte, Dios mío. Sí, sí, amplía el compás, amplía la visión. <risa> claro, uno, uno quisiera como meterse en la cabeza y decirle, mira, que el mundo es más grande, o sea, sí. que hay más opciones, oportunidades. No es que te lo vayan a regalar, no es que te den dinero, no, a botones, no. No. es que tienes opciones, es que puedes ser, puedes ver otras cosas, puedes inventarte una vida diferente. Mm. Y eso de decir, por eso. ejemplo, por lo menos en mi país, en Ecuador, decir que tú vas a vivir del arte, te vas a morir de hambre. O sea, Exactamente. Eres loca, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer tú? Claro. Y uno aquí dice, no, pero si eso es lo que me gusta, pues yo sí, voy a seguir claro. ese, ese objetivo y voy a trabajar con un objetivo en mente. Y aquí está dado, en Europa tenemos esa ventaja que está dado para ello. Sí. Sí. Por lo menos yo aquí en París, o sea, todo está en función del arte lo respetan lo cuidan lo valoran están en un pedestal sí, aquí también Entonces, aquí también es igual aquí es si tú te dedicas al arte es casi casi podría decir es como un estatus un estatus sí, decir claro. ay uy estás cantando uy estás en la ópera uy estás esto wow, wow. o sea es como que eliges algo que es y que es no es lo normal aquí te alaban te, te, te, te exaltan que hagas algo diferente y te apoyan, te apoyan muchísimo, y te apoya. es verdad. El sistema te apoya y el sistema está, eh, una parte de, de los recursos, de la maquinaria, de la infraestructura, está dado para la cultura y el arte. Uh -huh. Luego puedes hacer cosas, entonces ahí tu creatividad uh -huh. o tu inventiva o lo, el proyecto que quieras desarrollar y la constancia que haya en ese proyecto para que suceda. Uh -huh. Justamente. Cuéntame un poquito más de tu trabajo, porque realmente no conozco, eh, me declaro ignorante en esa área. Que, ¿De qué se trata realmente el trabajo tuyo? Ser curadora de arte y ser comisario de arte tienen una, una pequeña variación. Muchas veces se conocía como el, el curador, el, la persona que se encarga de conservar las obras de arte en un museo la, la primeros, Los primeros inicios de un curador era la persona que, que cuidaba la obra, no era como el, el, que, el que la conservaba. Luego la profesión se va como extendiendo y el curador logra reunir alrededor de una idea que crea, una serie de artistas que hacen un trabajo uh -huh. y una obra de arte y entre todos pues, se organiza la exposición. Hoy en día, un comisario de arte, por ejemplo, en Madrid o aquí en París, se encarga de absolutamente todo lo que es una exposición de arte. Conseguir el artista, el sitio, la publicidad, el vernizaje, o sea, el opening, sí, sí. El, el cerrar, el de Cuchacé, se, se encarga de las invitaciones, se encarga de los medios, oh, se encarga formato. de redactar. Sí, wow. sí. sí. Yo, yo por eso... Eh, tal vez, digo ahora, gracias a Dios estudié lo que estudié, porque tener esa experiencia de administrar empresas, pues ahora me sirve para Te das para cuenta esto? que a veces uno dice bueno, ¿para qué hice esto? Porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Exactamente. Es increíble, súper, súper interesantísimo. O sea, nada, nada uno lo pierde, porque todo es aprendizaje, ¿no? Todo se capitaliza, todo se capitaliza para el objetivo, en mente con el que estás trabajando. Entonces, eh, comisariar una exposición es organizarla, poner los cuadros en una, en un discurso y de ahí la escritura, entonces lo, lo bonito y lo que yo amo escribir es porque dije, bueno, wow, yo amo escribir y aquí puedo escribir mi poética, o sea, aquí puedo redactar una historia alrededor de una, de una idea con unas obras de arte y lo puedo expresar, ¿no? Entonces, por eso, por eso cuando yo empecé a descubrir todo este mundo de ser curadora y de ser comisaria, dije, esto es lo mío, o sea, siempre lo he amado, siempre lo he hecho sin saber que lo hacía, y con todas las herramientas y los estudios que tengo y la especialización que acabo de hacer, que acabo de hacer, terminar un máster con una universidad en Colombia, digo, wow, o sea, esto es lo que amo hacer, esto es lo que realmente me llena. Hacer. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más linda estar haciendo algo que Amas hacer, y, y, y tú mismo te das cuenta que cuando estás haciendo ese tipo de trabajo, digo entre comillas porque es un trabajo remunerado, pero en el fondo te están pagando para hacer algo que a ti te encanta. Eso es lo más maravilloso. Eso, eso como dicen, no se paga con nada. Eso es una maravilla, la verdad que sí. Poder hacer uno algo que ama, y además vivir de ello es... Es una bendición y las horas pasan y pasan y a veces no quieres ni salir de tu trabajo ni midas la hora porque es no, esa, se mira la hora, no, no esos trabajos que ni estás se ahí y dices, Ay, tengo que ir hoy día a trabajar oh, a qué horas termino el trabajo qué cosa más horrible, Exacto. es una esclavitud Exacto. pero Exacto. lo que tú y yo hacemos es una pasión porque eso no es trabajo, es una pasión, pasión. Sí. es una pasión sí. entonces cuando cuando hay, por ejemplo, artistas que están iniciando o artistas que ya son consolidados y que necesitan una, un, una ayuda adicional, entonces estás tú ahí para decirle, bueno, eh, ¿por dónde puedes ir tu obra? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Dónde puedes portar? Eh, ¿Qué temática puedes acceder? ¿Cómo, ¿Cómo se puede explotar? ¿Qué es lo que mejor haces? Mm. Porque otro de los expertices que tengo es el marketing digital. Wow. Entonces, wow. Ayuda un montón, porque claro, yo mi visión, claro. Claro, mi, mi visión es comercial, es de, de, de marca, es de potenciar una serie de cosas que el artista de por sí no tiene por qué saberlas todas, no. él sabe pintar, es un maestro, pero no tiene por qué saber y haber estudiado un montón de cosas, ¿no? No, y es, eso, eso es interesantísimo porque normalmente las personas, yo digo, el escritor también es un artista, eh, se dedica sí. a escribir y, y, y a, a inventar, es decir, bueno, voy a escribir esto, esto, pero entrar en lo que es marketing es como, es un mundo totalmente diferente, un... diferente, diferente, pero que a nosotros nos toca hacerlo porque obviamente no tenemos la capacidad de contratar gente todo el tiempo, pero te ayuda también a, a resolverte. imagínate, tú tienes todo ese conocimiento, tienes el conocimiento del arte, o sea, es un conjunto que realmente es súper valioso. Así es, así es, y eso es lo maravilloso. Por eso nos dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de un profesional a otro si tú haces lo mismo que la otra persona? Bueno, podemos hacer lo mismo, pero a ver, ¿no? Claro. Porque esa es la diferencia. En la cantidad de, de conocimiento que tienes y que pones al servicio de, de, un, de una cantidad de, de artistas o de un colectivo o de un proyecto. Mm. Trabajar proyectos curatoriales es maravilloso, eso es lo que me encanta. Entonces, crear la idea, redactar los textos, buscar el objetivo contárselo a los artistas porque las primeras personas que tienes que convencer de tu idea como curador es al artista mira sí. estoy trabajando esto qué te parece no sí. y el artista dice me sumo o no me sumo claro, claro. porque hay artistas que dicen no mira me pasó ahora con, con ecoarte yo tengo un movimiento que estoy generando alrededor del mundo que es el ecoarte y hemos escrito un manifiesto manifiesto ecoarte que involucra a todos los artistas, escritores, pintores, teatro, a todo el arte en general y la cultura. Y cuando creé la exposición Ecoarte aquí en París, artistas me decían, no, mira, yo no, eso no es lo mío y yo no quiero participar. Curioso. O sea, increíble. ¿eh? Exactamente. Entonces, uno dice, mira, es esto lo que estoy haciendo y esto es lo que quiero organizar. Y el artista dice, me encanta o no. Mm, mm porque tiene que sentir eh, una afinidad, ¿no? Porque eh, esto de ser artista, con, es, la gente que me pregunta a mí cuando hace el curso de escritura, eh, me dice lo mismo, ¿qué pasa con la crítica? ¿No? Porque cuando tú expones algo, tanto sea un cuadro como, como música, como escritura, eh, sientes ese temor de que te van a decir algo en contra, porque es una parte tuya que está reflejada en ese papel, en ese lienzo, y decir, uff, que te van a criticar es como que te, te, te toca algo en la fibra, ¿no? Y hay que dejarse eso también porque uno se mima demasiado eso, no, no quiero mostrarlo porque qué me irán a decir. Y sí, que... y has dado un punto clave, has, has dado un punto neurálgico clave a la hora de la palabra crítica. La crítica en el arte se ha perdido, pero es por el mismo miedo que tenemos a ser criticados. Y todos, es como hace... hace hace, ha, ha creado tanto como una niebla, mm. grandes críticas que se han muerto, y grandes personas que ya no están, eh, que a veces los artistas ni, ni los querían ver, ni los querían saber, pero en este momento hace falta la crítica para todo. Mm. Hace falta curar los procesos, hace falta la crítica, hace falta la historia, la investigación, mm. porque es nuestra historia, es nuestro patrimonio, mm. Quién lo está escribiendo? ¿Quién está escribiendo la historia de los artistas que emigran a estos países? ¿Quién la está escribiendo? Mm. ¿Quién está escribiendo la historia de tantas diásporas culturales que hay fuera de sus países, escribiendo, pintando, haciendo un montón de cosas? Mm. ¿No? Ni siquiera en sus países nos conocen, porque muchas veces yo digo, oiga, pero yo estoy haciendo esto aquí, eh, y aquí estoy, ¿no? Mm -hmm. Porque ni siquiera nos conocen en nuestros países. Entonces, mira que eso es tan importante pero no desde el punto de vista de, del daño, no es la crítica por la crítica. Hace poco yo patenté una fórmula que ya me llegó de Madrid, el registro de que está en firme, inventé una fórmula del arte, una fórmula científica para definir el arte, una, unas variables que sucintamente sumadas definen qué es el arte. Y me he encontrado gente genial como detractores, los detractores que también sirven, y que es crítica y que también es necesaria sirven para darme cuenta de si hay falencias de si hay puntos sí. que no están bien explicados uh -huh. de, de, de algo que yo no vi y él está viendo uh -huh. yo lo tomo desde ahí sí. Sí. es algo que acaba de decir es súper importante a las personas que están escribiendo eh, te toca el ego no de eso no lo podemos evitar pero yo tengo un editor que es fabuloso, lo adoro. Eh, yo le mando el manuscrito y eh, bueno, obviamente me revisa toda la gramática, la ortografía, aparte de eso, entonces me comienza a revisar el texto. Entonces me dice, mira, está bueno, todo está bien, pero tú, le tú te estás hablando a ti misma. Yo no tengo idea de lo que tú me estás diciendo, porque yo lo leo, está bien todo, pero no entiendo, porque tú estás como suponiendo... Que la persona ya está, sabe de lo que te ya está ya hablando sabe. entonces sálete un poquito de tu mente y piensa en la otra persona que te va a leer porque no tiene idea de lo que tú le estás diciendo y dije wow tienes razón y wow. un, fue una crítica buena porque eh, era la verdad yo estaba escribiéndome a mí misma <risa> y la persona que me va a leer decir de qué está hablando de qué, qué, qué me dice <risa> Y, y súper bueno, porque no toleramos muchas veces la crítica. Dice, bueno, ¿y quién eres tú? pues si ese es mi libro, yo escribo lo que me da la gana. Pero él está viéndolo es. desde afuera. Desde el del lector. ¿Cómo lo ve un lector? Es decir, bueno, ahora te entiendo. Lo rectifiqué, aumenté, disminuí, puse, saqué. Y ahí, ya cuando lo hice, aumenté como 15 mil palabras más. Y me dice, ahora sí te entiendo. Ahora sí. Ahora ya sé de qué va. Y me hizo preguntas Y me dijo, ¿y qué pasó acá? ¿y esto por qué sucedió? Porque yo dejaba eso pensando ya que, bueno, como en mi mente ya estaba listo, pensé que ya eso no, no pasaba, pero claro, era un vacío para el lector. Entonces, Así la es. crítica en eso es súper importante y bájense un poquito el ego y digan, ok, yo acepto tu crítica sí. porque tú quieres lo mejor para mí. Pasa exactamente con el artista. Entonces, hay artistas en los que uno puede llegar a decirle, mira, no es por ahí. Sí, y entonces te va a contestar, yo pinto lo que yo quiero y el que me quiera ver que me vea y el que me quiera comprar que me compre. Es correcto, porque es verdad, o sea. Sí, sí. Pero hay una parte de, de eso que es salirnos de, de, de ese egoísmo, de ese egocentrismo. Y decir, bueno, si yo decido una profesión que la tiene que ver todo el mundo o leer todo el mundo, luego no es mi compromiso un poco agradar de forma diferente y hacer lo que la gente entienda y hacerlo de alguna forma que, que ellos se sientan bien y que yo me sienta bien. Y por lo o yo tengo que, que transmitas lo correcto que tú estás pensando, porque a veces lo que tú piensas no es lo que estás transmitiendo también no somos coherentes no exactamente eso es verdad todos esos pequeños detalles nos ayudan a ser mejores mm. no es que cambiemos no. no no se trata de cambiar no se trata de cambiar tu esencia porque tu esencia exactamente. está y esa se va se va a reflejar en lo que haces lo que se trata de es pulirlo hacerlo más bonito porque un diamante es un diamante aunque esté en bruto pero sigue siendo un Exacto. diamante pero un diamante en bruto quién lo compra nadie si pues, tú pones un diamante, una perla pulida, la pones en, sobre, eh, un, sobre un anillo, eh, eh, va, tiene un valor También extraordinario, un valor. pero sigue siendo un diamante. Exacto. Entonces, pasa exactamente igual con todo. Cuando tú decides salir de esa zona de confort, de pintar lo que siempre pintas, y decides exportar tu arte, tienes que darte cuenta que vas a ser uno más en un mundo de artistas que hay fuera. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo vienen aquí y quieren exponer y quieren todo, y, y se sienten felices y, y es como una alegría, eso está muy bien. Pero no todas las obras están para exponer en París. Y a veces me cuesta y me duele, claro. y a veces, a veces no logro expresarlo correctamente porque hay que utilizar unas palabras que no hieran, ¿no? Mm -hmm. Todos pintan bien. Pero una obra de arte que tú quieres sacarla al exterior y que además quieres ser reconocido por esa obra de arte en un mundo tan competido como este, tiene que tener calidad técnica, mm. tiene que tener una trayectoria el pintor detrás. O sea, no es que yo de aquí pinto cada 15 días y ya quiero exponer mm. en el museo. No. O sea, tiene una carrera como cualquier carrera que estudias, mm. como cualquier profesión. Y el profesionalismo, y el pintar una y otra vez, una y otra vez, y el probar técnicas, y el foguearte con otros artistas. Y sí. ¿Sí? no, no, no, yo pinto solo y yo expongo solo. <risa> bueno, hombre, hazlo, sí. pero cuando tú te fogueas en bienales, en concursos, en competencia en colectivas, sí, y tú dices, wow, es que mi obra sobresale. Yo sé, y la crítica dice, wow, es que esa obra... Entonces, ¿qué pasa con, con uno? Pues dice, qué bien, o sea, lo estoy haciendo bien, voy por donde es, ¿no? Sí, porque también tienes que entender, o sea, tenemos que entender que la gente que nos va a ver, que nos va a leer, son gente que eh, no es por la crítica, sino que son gente que realmente son muy educadas, porque la gente quiere más porque sabe más, y entre más ¿Sí? sabes, más esperas de lo que vas a recibir. Y no es cualquier, ¡ay, ah, qué bonito el cuadro! No, porque la gente ya se ha educado, ya sabe, y sabe qué es lo que va a mirar en el cuadro, ¿no? Entonces, eso sí. es súper importante lo que tú estás diciendo. Y justo yo pensaba, mientras decía eso, que eh, cómo es ese proceso, por ejemplo, si una persona ya empezó a pintar y si dice, yo quiero exponer, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Yo normalmente no suelo exponer gente que acaba de empezar mínimo deben tener unos de 10 años de carrera profesional, haber expuesto en su país, tener un currículum y tener un tipo de arte para exportar. Yo porque digo esto, o sea, con conocimiento de, de causa por, por, por ver el arte como un producto más exportable, ¿no? Luego, eh, esa selección de la obra, no toda la obra está para que ellos la saquen, ellos, muchas veces el artista pinta un montón de cuadros, muchos, muchos, muchos, porque él experimenta, ¿no? ser se, se autorreconoce, se experimenta una cosa o la otra, y tienen cúmulos de cuadros. No todos ellos sirven para exponer, empezando mm. por ahí. Entonces hay que hacer una selección, se hace la curaduría, y se hace la escogencia, y se adapta a la, a la exposición, o se pinta nueva obra para la exposición, por eso hay un tema curatorial, un mm. título y un tema curatorial. Una vez el, el artista ya, ya tiene un poco más de cuerpo, de consolidación en su país, es una persona que eh, probablemente ya ha salido a exposiciones internacionales, probablemente ha ganado premios, o es, ha estado reconocido en su mismo país, pues hace todo un proceso de, de movimiento de obra, porque la obra, si bien es cierto que ahora las exposiciones virtuales están muy a la moda, pues una exposición física nunca va a ser lo mismo que una virtual, uh -huh. con lo cual, eso es necesario hacerlo. O sea, yo hago las exposiciones virtuales, también las físicas, y muchas veces ahora estoy haciendo híbridos de, de algunos artistas virtuales y otros al mismo tiempo, la física al mismo tiempo, la virtual, híbrido. Y eso está muy bien. Pero el, el tener a un observador, a un cliente, con una obra física que la pueda oler, mirar, no tocar, porque eso sí, no, no. las obras de arte no se tocan, por favor. Sí, sí. Y tenerla ahí enfrente y decir, wow, es que esto me da como una evocación de algo, me siento no sé qué. Hay mucha gente que en mis exposiciones ha llorado enfrente de las obras. Y dice, uff, es que esta obra no sé qué me produce, yo siento como algo en mi corazón. Eso, mira, eso no lo cambia. Nadie no paga por nada, o sea, eso es algo tan tan grande que muchas veces es más grande que vender la obra en sí. Es, llega a la exposición, llega todo ese, ese, ese momento, si el artista puede viajar uh -huh. hasta aquí pues, si el artista está presente que es pues, mejor, es más importante también en esa parte de presencia uh -huh. del artista en la exposición y si no, pues normalmente hago de embajadora de ellos entonces cuento toda su historia sus, aparte de la parte técnica del cuadro, pues quiénes son ellos porque es muy importante que no solamente el cuadro te transmita, sino que detrás de, de ese cuadro quién está, ¿no? Mm. Y somos personas y todos somos de, de, de carne y hueso, como yo digo, no, nos duele, nos sentimos, lloramos, amamos. Y cada cuadro tiene una historia. Mm. Cuando tú lees a la persona le gusta el cuadro y tú le dices, mira, es que ese artista es de tal país mm. y su historia es esta, pinto porque esto, ese cuadro representa tal cosa, entonces la gente Conectas, conectas enseguida Y eso eh, es lo bonito porque lo que acabas de decir realmente me remonta eh, La razón por qué yo empecé con estas charlas en Instagram Era porque yo, bueno, siempre he leído, toda la vida me, me ha encantado leer Pero tú lees un libro, te gusta, te apasiona, oh, te, te impacta y libros que yo los recuerdo casi letra a letra pero no sabes nada del artista, o sea, de, del autor. Y tú lees ahí, a lo mejor en Google ahora, y dices, ah, nació en tal parte, tal. Pero para mí era tan bonito conocer a esa persona que, que está detrás de ese libro, o sea, quién es, de dónde viene, qué es lo que pensaba cuando hacía el libro, qué... o sea, todas esas cosas, ese ser humano detrás de la obra, para mí es fascinante, porque es como que te interesa más comprarlo, más leerlo. Porque es como que, wow, o es sea, una persona tan interesante con tantos temas para hablar. Y eso, eso es lo que a mí me llevó realmente a eso de, de, de ¿a quién invito a, a las entrevistas? A gente, para conocer ese artista, ¿no? Sí. Y tú escribiste y verdad, un libro sí. también, aparte de que todo lo, el trabajo que tú haces, tú también escribiste un libro. ¿Y de qué trata, Liz? Sí, yo he escrito dos libros, uno publicado en Colombia, otro publicado en Madrid, en España. Y el tercer libro se va a publicar aquí en París, se llama La Fórmula del Arte, y justamente es esa investigación científica que yo hago alrededor del arte. Mi hipótesis es demostrar que el arte está en conexión con todo en el universo. Y pretendo demostrarlo a través de esa fórmula. Entonces tiene todo un contexto económico, social, político, medioambiental, mm -hmm. filosófico. Ah, está interesante. Claro, para... Claro, porque yo digo, es verdad, es estar relacionado con todo y cada paso que yo daba en mi investigación decía, sí, es que con esto también, con esto también, con esto también, es que está conectado con todo. Entonces es como una parte como que el ser humano la tiene ahí, guardadita, y cuando sus ojos ven el arte como que él mismo por dentro, algo le funciona en la maquinaria, que o lo hace alegrar, o lo hace llorar, o lo hace palpitar de alguna forma. Y te hace expresar de una manera que jamás podría expresar, ni siquiera con las palabras. Exacto. A mí me ha pasado sí. cuando he estado pintando que de repente empiezo a llorar, a llorar, a llorar, y, y, y a veces no ni siquiera entiendo por qué lo hago, y salen unos colores y borras y es como que un desahogo sí. tremendo, terapéutico, pero wow. Terapéutico. Yo a, a, acabo de salir hace poco de una intervención, y, y qué hice cuando salí de la cama tirada, yo que, que escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y pintaba, y dibujaba, ilustraba ilustraba. Y decía, wow, cuando yo lo leí, que he celebrado mi cumpleaños ayer, y, y oh, todo esto, y, y lo bien. leí. Y entonces, fue como, wow, o sea, acabo de transmutar todo lo que yo estaba sintiendo en ese papel y en esas letras. Entonces, uh -huh. así pasa con el arte transmutas, sacas y luego lo más maravilloso es cuando otra persona se le eriza la piel y dice ¡Uy! ¿Pero qué pasó aquí? O sea, mm -hmm. estás sintiendo lo que tú estabas sintiendo. Y ahí te das cuenta cuando es, realmente estás transmitiendo desde adentro, porque hay lecturas que yo he leído libros que son tan técnicos, tan así que ¡Wow! ese. ¡Wow! Oh. Que no pura letra, letra, letra y no sientes nada, pero hay libros que realmente conectas de una y es como un choque, te, te agarra y no, no te puede, no suelta hasta que ya terminaste de leerlo y estás ahí dándole, y, y moliendo, moliendo la cabeza, ¿no? Eh, qué belleza, qué belleza. Lindo poder compartir las mismas cosas y sentir que, que, que te entienden cuando te hablan, ¿no? Es verdad. Sí, así, es, gracias. así que ese libro, ¿tú dices que va a salir cuándo? Pues esperemos que el año que viene ya lo tenga listo. ¿Pero ninguno de tus libros está en Amazon, por si acaso? No. No, no, no. no. Y esa es la, como el boom de Amazon, ese como ahora, ¿no? Antes, sí. antes uno publicaba o se autopublicaba. Y no tenía ese ese despliegue de, mm. de, de estas herramientas que ahora tenemos, que gracias a Dios están y que genial que estén, porque mm. hacen conocer al artista de una forma, al escritor de una forma más rápida, llega a más gente claro. y eso está bien. Sí, sí, por supuesto, porque por lo menos aquí en Noruega, si yo voy a publicar un libro, autopublicar un libro, es un dineral que ni, ni qué pensarlo siquiera. Y ahora en Amazon, por ejemplo, me han leído gente de la India, de Japón, de Israel, de Arabia. Entonces digo, wow, o sea, hubiera sido imposible, ¿Imposible? de otra manera. Exactamente, exactamente. Yo estoy súper agradecida por este método. Yo sé que hay gente que dice, no, Amazon no, una editorial mejor, pero eh, pienso que es una, una herramienta que, que se puede usar y que podemos usarla. Hay mucha gente que recién está empezando que no tiene idea de, de esto de escribir, entonces es una herramienta tremendamente buena porque además que es gratuita, ¿no? Y es, eh, es que justamente ahí viene un poco del, no sé cómo llamarlo, vamos a decir, de niveles de, de escritores o de, y, de, y de artistas también, porque es algo similar. ¿Hacia dónde queremos llegar y qué queremos hacer? Mm. Vamos a ver, o sea, ¿queremos que nuestro mensaje llegue a mucha gente? ¿O queremos que sea tan cerrado y tan sectorial que es solamente para un grupo, ¿no? Solamente para un segmento. Mm. Todo respetable. Yo no juzgo nunca a nadie. No pregunto, no juzgo y respeto absolutamente todo. Yo parto desde ahí. Pero, por ejemplo... En, en mi caso, vamos a, vamos a suponer, si yo quiero que la gente conozca una fórmula del arte, probablemente la última opción que utilice sea publicarme con una editorial o con alguien que, que me lleve eso y, y yo no tenga acceso. Pero si yo quiero que irradie al mayor cantidad de público posible en español, en inglés y en francés, pues yo tengo que lanzarlo por un medio de estos. ¿no? Uh -huh. Esa es la diferencia, mm. igual con el artista. El artista muchas veces quiere exclusividad más no poder. Mm. Bueno, es un costo de oportunidad. Quieres una cosa, vas a perder otra. Claro. Y, y cada uno decide qué costo de oportunidad va a tomar y cuánto le va a costar. Mm. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque hay gente que estaba en mi curso y me dice... Es que yo me gustaría escribir un libro, pero no publicarlo. Digo, eres libre. O sea, o sea tú puedes subirlo, subirlo a Amazon, hacerte una, una una prueba para ti y ya está. Y lo cierras, lo bajas y no lo vendiste a nadie y se acabó. No, no hay ningún problema. Sí. No te lo lees tú mismo. Claro. Yo tengo unos artistas que yo he llegado a la conclusión y estaba, estaba escribiendo justamente... Eh, algún día también publicaré, yo estaba escribiendo y iba a poner el título, los artistas no quieren vender sus obras. Y eso es una realidad, o sea, yo no estoy hablando tonterías. No, sí. Hay artistas que no quieren vender sus obras, hay artistas que quieren pintar y pintar y pintar y guardar y guardar y guardar ¿eh? y algún día. Ese algún día es puede ser ningún día, ¿no? Sí. O no me importa si se venden o no, o Voy a regalarlas o... Claro, sí, porque yo. no lo ven como un negocio, lo ven más que todo porque están expresando algo nada más en el papel. Sí. Entonces muchas veces tú estás súper animado, eh, vamos a hacer esta campaña, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la otra, vamos ah. a hacer la Y él dice, no. no, no, no, no, no, entonces como dices, wow, pero como que te esté proponiendo algo terrible, ¿no? Ah. <ríe> Entonces sí, sí los hay, o sea, uh -huh. habrán artistas que se quieren comer el mundo y vender sus obras, a... pero hay pero hay muchos artistas y no me seguro, hay muchos uh -huh. que quieren estar ahí o quieren ser reconocidos solo en su país, no quieren nunca sacar sus obras por fuera, uh -huh. o qué sé yo, pero pero si sí estoy por, por hacer un artículo que se llama los artistas. Yo, lo, yo lo puedo comprender hasta cierto punto, ¿eh? porque eh, cuando yo he visto los cuadros que hago, digo, oh, no, no, no, esto es mío, esto es mío, porque tú te recuerdas cada vez a pincelada y te recuerdas lo que estabas pensando, lo que qué transmitías tú cuando estabas haciendo esto, entonces como que tú regalas una partecita tuya que te pertenece realmente, ¿no? Entonces sí es comprensible, yo lo comprendo, yo no no puedo criticar eso porque claro si necesitaría plata lo vendería, pero si sí, me podría evitar sí, sí. lo evitaría también, ¿no? Yo tengo obras que, que he llegado a, a tener ya la venta lista y llamo al artista feliz diciéndole tu obra ya la tengo para vender y me dice no no no yo no quiero venderla, yo qué tenía o sea cómo No, no, no, no, yo no quiero venderla. O pues sea, hay gente que existe Igual. solamente, pero no la vende. No la vende. O hay gente que me permite exponer, como uno tiene uno coge la mejor obra, cuando ya uno ya está diciendo, no, no, esa obra es mía, o sea, esa obra no me la vendas porque esa obra o sea, va a ser parte de mí hasta que me muera. Oh, my God. Los deja la gente ahí como lo, con los dientes largos, esperando que se muera una para largo, sí. sí, sí, sí, sí, sí, pero es real, o sea, es real y me ha pasado una vez y no varias. ¡Wow! Sí. Qué interesante, súper interesante. Nunca me imaginé que el tipo de trabajo que tenías, algo había escuchado así por encima, pero ¡wow! Súper, súper interesante. Yo te digo que este, este ambiente me ha hecho conocer gente increíble cada uno en su, en su ámbito y soy, soy o sea, para mí es un regalo conocer tanta gente linda como tú, como todos los que he entrevistado y, y que, que he llegado a conocer, ¿no? Así que, wow, muy, muy agradecida. Agradecida que pudiste estar aquí conmigo. Gracias y, a ti. Y si quieres decir algunas palabritas a las personas que quieren Escribir o pintar O cualquier tipo de arte ¿Qué les dirías? Que la ma en la maestría está la práctica En la práctica está la maestría No hay otra sí. No hay otra, no hay una fórmula mágica uh -huh. eh, Practicar, practicar, practicar Escribir, escribir, escribir Yo me leía hace poco Uno de los primeros poemas que yo escribí Y a mí me daría vergüenza hoy publicarlo <risa> <Se entiendo. risa> Sinceramente yo conversé con un señor que me dijo un día, no, yo no leo libros, yo odio leer libros, pero le encantaba escribir, le digo, es bien extraño porque, eh, bien extraño extraño, porque escribir, tu, para poder escribir bien tú tienes que gente? leer, tú tienes que leer, alimentarte, alimentarte leyendo, o sea, yo me como Extra. libros. Yo los compro Exacto, primero en físico, a mis, a mis amigas, y de repente compro bastantes también en, eh, o sea, digital, perdón, y después los compro físico los que más me atraen, ¿no? Y, y yo leo, leo, le digo, que es rarísimo pensar que yo voy a escribir, pero no voy a leer, o sea, como que, que, que raro. Exacto, es como si yo dijera, bueno, voy a pintar pero a mí no me gusta nada de los clásicos y yo no quiero saber de ningún clásico ni cómo lo hicieron. Ni, ni las tanto. técnicas, ni nada, nada, nada. O sea, y, la, y yo no voy a estudiar técnica y yo soy yo soy empírico total y, y yo soy... Yo, no, no es que no se puede. Lo siento mucho, pero en el arte hay que estudiar, hay mm. que estudiar la técnica y hay que cuidar tu técnica si tú quieres lanzar un cuadro al exterior. Y cuando escribes hay que leer, mm. hay que leer, lee, o sea, no se trata de de que vayas a muchos cursos y tomes muchas clases para escribir. Uno se nace con, con, con esas cosas de arte, se nace, sí. te, te gusta, te, mm. te vibra la sangre con mm. eso. Y dos, al, a, eh, cuando, cuando lees muchos libros, pues aprendes a adquirir tu estilo. Sí. Cada uno tenemos nuestro estilo. Sí. Sí. Sí. Yo sé el estilo que tengo porque es un poco extraño, son poemas cortos, a veces un toque irónico, a veces una cosa así como... Y, y, y cada vez que intento hacerlo diferente, no me sale, o sea... no, no me... ¿Por qué eres tú? Su... Estilo, sí. o sea, yo parece que voy a pelear conmigo misma, este es mi estilo, o ¿no? sea, yo... Desde que, desde que tengo uso razón, siempre escribo así. Lo que pasa es que he aprendido a utilizar las mmm, palabras nuevas, el vocabulario se ha ampliado, la, la composición de la frase ha cambiado, y ha cambiado... Eh, la riqueza del lenguaje, que eh, la riqueza del lenguaje español que es infinita, sí. pero también cuando aprendes el inglés o el francés, es como que uh, explota tu cabeza sí. y dices, no, o sea, suena esta frase suena más sí. bonita en claro. francés. Sí. <risa> sí ¿no? Y eso, lo, y eso lo adquieres leyendo también, porque si no lo lees... Leyendo, leyendo ni no soy la más experta en ningún idioma ni soy la no no ni me creo ni soy pero yo sí me tomo el trabajo de, de cuando voy a escribir leer mm. en el idioma que sea leer y leer y leer porque es la forma que yo tengo de poder después expresarme y saber que lo que yo estoy diciendo volvemos a nuestra nuestra conversación inicial lo va a entender sí. sí porque una cosa que tú lo entiendas y otro que lo entiendan los demás y claro, te uno mismo, si voy a escribir para mí, pues hago lo que hago, tener libretas y libretas ya de... Te... Súper, <risas> sí, súper lindo. Linda reflexión realmente. Así que, ¿Sí? otra vez, muchísimas gracias, Diana, un placer. Gracias. Un placer a... conocerte un poquitito más. Y ya anhelo tener tu libro en la mano, ojalá que se pueda, y me avistes cuando esté listo, y ahí te lo compro. Ya sea que te me lo mandes para acá o vaya yo a buscártelo... <risas> Aquí, bienvenida. Ahí, ahí vemos cómo lo hacemos. Así que un beso súper grande, un placer. Un beso. No y muy todo, buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, que descanses okay. también. Ok, adiós. Adiós a todos y gracias por haber estado escuchando. Gracias, adiós.